Hola, vamos a utilizar el reconocimiento de canciones de Diesel, algo nuevo en la aplicación y que además nos permite reconocer canciones, incluso tarareando. Vamos a ir a Play Store y la descargamos. Bueno, a mí me sale abrir porque ya la tengo. El botón está en búsqueda y aquí lo tiene arriba. Simplemente tocan ahí. Y acercan el móvil a una fuente de audio para que reconozca. Se lo voy a poner difícil a la aplicación con un tema mío. Vamos a ver si los temas amateur los reconoce. Pues sí, ha tardado unos 10 segundos, pero lo ha conseguido. Podemos añadir los favoritos o las acciones típicas que tiene cualquier pista de audio. Si queremos cantar o tararear, pues también es posible. Simplemente hay que darle a Canta ahora y empezar a cantar. Eso Con eso yo ya no me voy a atrever. Bueno, pues solo era eso. Que sepan que Diesel ya tiene esta función, que es bastante útil. Si algunas canciones no son reconocidas por Shazam, pueden probar este. Yo desde luego he comparado y sí que sí que detecta algunas que esas no detecta. Nada más. Un saludo y buen día. Chao.